Me llamo Jordi Jiménez moll tengo 45 años y bueno, tengo esta tienda de juguetes y hobby ¿vale? de cara aquí a Santa Perpetua, a todos los niños y mayores hasta 99 años. He trabajado durante mucho tiempo de cara al público comercial y de cara a, no a tiendas sino a lo que son suministros industriales y, y todo era encaminado a lo que era el servicio al público porque tanto el ser comercial no es solo vender sino es... ...saber las necesidades de ese cliente y poder resolvérselas. Y entonces, después de quedarme en el paro, ¿vale? pues, eh, decidí pues, montar, montar esta tienda... ...porque mmm, tengo una hija de 18 años ahora, cuando llegué al pueblo no había casi nada. Y después de un crecimiento importante en Santa Preveta, como son 25.000 habitantes... Pues, ...algo tenía que haber, porque siempre te tienes que desplazar fuera. Y yo pensaba que esto pues, podía tener futuro y aparte acercar... Estos juguetes, no solo videoconsolas y, y temas informáticos a, a los niños. El proceso de apertura primero fue a, mm, con la Granja Sol de Vila. Eh, ellos me dieron una serie de ideas. Yo empecé a buscar mm, locales, proveedores, eh, saber lo que quería hacer, mirar el tema de mobiliario. Y entonces a partir de ahí pues, empecé a meter mis números y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 Ni decir que todo esto es bonito ni todo aquello es, es malo, simplemente decirte lo que hay. Y eso es lo, vamos, es lo mejor que puede, que puede decir alguien. Lo primero que tienes que tener claro si quieres hacer algo es tener claro lo que, tiene, lo que quieres hacer, eso es lo primero. Animar, yo claro que animaría a la gente a, a, hacer, a, a crear comercio, a crear más tiendas. ¿sí? Pero siempre teniendo bien claro lo que quieres hacer, eso primero.